Eh, que hicimos con Lautaro Vamos a agradecerle muchísimo a Luis Maldonado Que nos invitó a participar de la nota Coordinó la entrevista También a las amigas y amigos de la Facultad de Humanidades Que nos cedieron ese hermoso pas pasillo Con ese mural increíble que nos acompañó en esta este, charla que tuvimos con Lautaro. Y también invitarlos a repasar nuestros contenidos en nuestros distintos canales de YouTube. Eh, poniendo solamente Cartago Televisión van a entrar. Suscribiéndose nos ayudan obviamente un montón a seguir manteniendo estos contenidos independientes. De todas maneras también les recordamos que todos los lunes y todos los miércoles tenemos nuestra columna en tal vez el programa más escuchado de la radio neuquina por la tarde. Este, yo no fui junto... A nuestro hermano Santiago Vega Nos despedimos hasta la semana que viene Acá por nuestro canal con más Cartago